bienvenidos a este nuevo video. hoy les explicaré a todos ustedes queridos usuarios una de la manera muy fácil para poder conseguir obtener metadatas a tus archivos y que de esta forma absolutamente todas tus músicas absolutamente todas las que descargues de internet digamos las que pirates o las que seas, las puedas editar la metadata tenerlas con sus carátulas, hasta con su copyright y con información extra o quitarle el copyright si es necesario para eso vamos a utilizar esta herramienta que vemos aquí, llamada KIT3. que Existe una descarga tanto para Windows, para Linux, como para Mac, y tiene la ventaja de ser software libre y completamente gratuita para todos. Es una herramienta eh, desarrollada en Qt. Lo primero que tenemos que hacer simplemente para poder eh, usar la herramienta es buscar, por supuesto, una carpeta de música que tengamos en nuestro ordenador y arrastrarla, por supuesto, al programa. En este caso, como pueden ver ustedes aquí en una vista rápida, yo tengo mucha música cristiana. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios y escucho música cristiana. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de 33 después de Cristo en su álbum Terafes. Es completamente legal el descargar canciones de internet sin autorización previa de los autores y sin pagar, lo aclaro en este video estoy usando como pueden ver pero etiquetas originales pero en caso de que ustedes lo hagan que se yo, o consigan la música de su amigo por ejemplo pueden, como pueden ver aquí, cambiar absolutamente todo el metadata del archivo los autor, el copyright, la clasificación por título de intérprete, claves iniciales, codificación en este programa, a diferencia de otros programas de metadata, se puede cambiar absolutamente todo. Por ejemplo, le podemos agregar un copyright especial. Respecto a cuando se trata del de formato de texto que vamos a usar, vamos a dejarlo en el original, en el que nos deja el programa. Por el hecho de que, aparte de que este es el formato en el que el propio MP3 viene, eh, es un formato, aquí voy a inventar un copyright, que es aceptado por la mayoría de los reproductores. Por no decir todos, un formato estandarizado digamos. Entonces lo dejamos igual, le colocamos aceptar y se agrega la propiedad. Si seleccionamos todas las músicas podemos cambiar propiedades a todas las canciones. En este caso este signo que nos aparece aquí, como por ejemplo el signo de número de pista, es porque existe una propiedad diferente para cada una de las canciones individual. Una vez nosotros le aplicamos los cambios le ponemos el botón guardar aquí como pueden ver es interesante, podemos cambiar la carátula en la propiedad de imagen frontal pero no solamente podemos cambiar la carátula frontal también podemos modificar y agregarle diferentes tipos de carátulas como por ejemplo hay muchos mp3 que tienen una foto del artista, tiene una forma en la carátula frontal, la carátula trasera y tiene mucha información, hay muchos mp3 originales que uno descarga de apple por ejemplo con mucha información toda esa información uno la puede Cambiar básicamente Para poder buscar rápidamente Diferentes metadatos Que nosotros podemos cambiar, podemos escribirlo Como pueden ver nos da la opción del programa Y que nosotros básicamente Lo que estoy haciendo yo es agregarle Por ejemplo Una página de folleto por ejemplo O un, por ejemplo que muchas le agregan Directamente la información que viene junto Con un libro por ejemplo en ciertos álbumes Se lo agregan directamente al archivo mp3 Generalmente eso se hace Cuando el archivo mp3 es un single esto por supuesto no solo sirve para cambiar el metadato de las canciones que ya tenemos instaladas, sino que por ejemplo de nuestras creaciones, si somos artistas independientes y queremos vender nuestra canción y no queremos depender de una disquera, podemos hacerlo de manera independiente, subir nuestros datos a YouTube, eh, qué sé yo, y obviamente editar los metadatos de manera profesional, crearle copyright y todo lo que se le ocurra. Aquí por ejemplo yo estoy viendo... Otro ejemplo, en la cual yo le puse una imagen de internet con una carátula de 1.406 x 1.400, así 1.400 x por 1.400, mucho más grande de la original. Este, como pueden ver, es una, un mp3 original, viene con sus barcodes, sus, eh, su ID original de la canción en sí, de donde se compró el número de artistas. Aquí él tenía un error en el número de pistas, que no me coincidía bien con el programa que utilizo para escuchar música, que es el Cantata que es un software de KDE muy bueno, y aquí yo les muestro otro ejemplo también del mismo cantar a través de un programa que se llama, que les voy a hablar más adelante, la forma para descargar el programa es de Subsefor a través de los archivos que yo les voy a dejar en la descripción, ahora por ejemplo vamos a comprobar decir, la edición de este archivo yendo directamente a explorar los archivos de Tero Effect por ejemplo que nosotros le agregamos un copyright como ejemplo únicamente y como pueden ver aquí tenemos el archivo completamente modificado y podemos ver el cambio del copyright e inmediatamente. En este caso Dolphin que muestra las propiedades completas, los metadatos completos del archivo si nosotros lo hubiésemos cambiado muchos más metadatos, muchos más opciones y podemos clasificarlas mejor por ejemplo la música una vez modificados los metadatos que sé yo a nuestros gustos que sé yo por ejemplo podemos agregarle etiquetas que sé yo en media center como Cody, por ejemplo en el media center de windows que sé yo cuando traía media center en windows 7 podemos organizar las músicas de una manera mucho más ordenada de una manera mucho más fina personalizarlas también hacerlas nuestras y este es una ventaja importante así que los animo a que utilicen este software tan maravilloso proporcionado dentro del de software libre y les agradezco mucho que vean mi video, suscríbanse y esperen por más. Saludos.